Para estudiar las sales que se forman a partir de los oxoácidos tenemos que partir de un ácido, en este caso por ejemplo el ejido ácido sulfúrico, y eh, ionizarlo, es decir, quitarle los hidrógenos y juntarlo pues, con algún metal en general. El H2SO4 cuando se ioniza se convierte en SO4- que sería su carga y lo podríamos, podríamos hacer una reacción en la cual apareciesen ...iones de sodio y eh, se formaría una sal a partir de estas dos sustancias. Por ejemplo, una reacción ácido-base pues podría aparecer una sal eh, con sodio y el ion sulfato. Bueno, pues vamos a expresarlo de esta forma. Na1+, que sería el ion de sodio que tendríamos. Y por otro lado, el SO4, 2-. Lo único que tenemos que hacer es intercambiar los números de oxidación... Y simplificar siempre que sea posible. Así que esto nos va a quedar NA2 y entre paréntesis SO4. Y aquí tendría que ir un 1 que lo vamos a omitir porque no hace falta. Así que si limpiamos la fórmula nos quedaría NA2SO4. Vamos a ponerle nombre a esta sustancia. En la nomenclatura tradicional tenemos que partir del nombre original del ácido, que sería ácido sulfúrico, y tenemos que convertirlo en el anión. El anión del ácido sulfúrico sería el ion sulfato. Recordemos que ico se cambia por ato. Y ahora lo único que tenemos que hacer es añadirle la sustancia que, eh, con la que se está combinando, en este caso sodio. Así que quitamos la palabra ion y esto nos quedaría sulfato de sodio. Si la sustancia con la que la combinamos puede formar varios iones, por ejemplo el hierro, que puede formar hierro más 2 o hierro más 3, pues habría que poner entre paréntesis, en números romanos, el número de oxidación con el cual actúa la otra sustancia. Pues sulfato de hierro 2, sulfato de hierro 3. De la misma manera, para poner el nombre según la nomenclatura sistemática, tenemos que partir del nombre del ácido. En este caso el ácido sería dihidrógeno. Y entre paréntesis, tetraóxido sulfato. Bueno, pues cuando le quitamos los hidrógenos para formar el anión, lo que nos queda es tetraóxido sulfato. vale, Dos menos en este caso. Ese sería el anión. Pues lo único que tenemos que hacer ahora es poner, utilizando prefijos, lo que aparece en la fórmula. ¿eh? En el siguiente orden. Ponemos primero el anión que vendría del ácido, tetraóxido. Óxido, sulfato y a continuación ponemos cuántos sodios aparecen de disodio y así de sencillo sería. ¿Qué pasa si nos encontramos fórmulas de sales en las cuales aparece entre paréntesis la parte del anión? Bueno, pues simplemente tenemos que escribir lo que aparece, pero además tenemos que tener en cuenta que hay que poner cuántas veces aparece ese anión utilizando prefijos que son bis para dos. Tris para 3, tetraquis para 4, pentax para 5, etcétera Visto esto, ya podemos poner nombre a lo que tenemos aquí. Eh, lo que tenemos ahí dentro es tetraóxido sulfato. ¿vale? Como aparece tres veces, pues le tenemos que poner delante tris, porque tris es 3. Así que ponemos tris y luego entre paréntesis tetraóxido sulfato. Y finalmente hay que poner el hierro y cuántas veces aparece. De di hierro. Ahí lo tenemos. Vamos a ver otro ejemplo en el cual el anión aparece dos veces. Pues esto de aquí sería trióxido fosfato, y como aparece dos veces, pues tenemos que poner bis y entre paréntesis trióxido fosfato y luego de calcio.